Para que usted disfrute en su casita, tranquilo a esta hora, ¿verdad? merendando. Hay mucha gente que está merendando. Yulaini Martínez está merendando, está ondeando su, su cosita, vea. Sí. ¿Eh? Cuando yo estoy en mi casa a esta hora, cuando yo estoy en mi casa a esta hora, es merendando, en una peliculita, dándole una bloqueadita para ir de gente, tú sabes, eso son necio que joden mucho. Uno lo bloquea. Seguimos con. Más información y es que la Policía Nacional, la PN, los grises, como usted quiera decirle, suspende a los que atropellaron a médicos. Señores, miren qué accionar de esta policía. De algunos, de algunos, sí. Vea, vea. Uf, vamos a ver. Pero cuidado, le están cayendo atrás, ¿verdad? El cardiólogo Noel Antonio Gómez Ferreira fue agredido y esposado por la policía y militar frente a su casa en Santiago durante el horario del toque de queda, denunció ayer lunes el presidente del Colegio Médico Dominicano CMD en sus siglas Waldo Ariel Suero, quien pidió la, in la intervención del presidente de la República Luis Abinader y convocó a su máximo órgano para discutir el tema. Dijo que el cardiólogo Gómez Ferreira fue maltratado como si se tratara de un animal, lo que provocó las laceraciones y heridas en su cuerpo según Gómez dijo que fue perseguido por una patrulla de la policía nacional con las luces apagadas y que luego fue brutalmente posado y tirado en la parte trasera de una patrulla de la policía nacional el hecho ocurrió el domingo a las 9 de la noche tras la acción Gómez Ferreira señaló que fue llevado al cuartel de Mari López sin permitirle ponerse la mascarilla y lo encerraron en la cárcel junto a los demás detenidos la denuncia, la Policía Nacional acogió la denuncia interpuesta y con el fin de esclarecer esa situación. La Subdirección de Investigaciones de Asuntos Internos y Central inició el proceso de entrevista con el fin de esclarecer lo ocurrido la noche del 7 de febrero en el sector Los Álamos, Santiago y establecer responsabilidades de acuerdo a los reglamentos que rigen la institución. Un sargento y un cabo fue suspendidos de sus funciones hasta tanto culmine el proceso de investigación en torno a la denuncia hecha por el profesional de salud. Vamos a ver de nuevo el video, por favor. Señores, mire, esta situación. Voy a saludar eh, el trabajo que está haciendo el general Ten en Santiago y el coronel Luzón y Acona, que son personas que, que caminan derecho, respetan sus derechos a cualquier ciudadano. Esperemos que esta situación se aclarezca. Ahí estamos viendo el video y, y la luz es apagada de la policía. Vamos a recibir llamadas para ver qué usted opina sobre esta situación. 809-725-0505 son las líneas de comunicaciones con nosotros para que usted debate este tema. Eh, de la policía, de, de ese abuso que se le cometió a, a un doctor en la ciudad de Santiago. Ahí está. Yo pienso que, que estamos viviendo una sociedad tan insegura que a, a lo mejor él se asustó y estaba cerca de su casa y con, con esa eh, apagada con la la luz apagada usted no se va a parar porque usted tiene que tener una luz y decirle, hey, a la derecha pero pues yo antes hablaba por claro por eso fue que el doctor seguro se asustó y, y, y quiso llegar a su casa, frente a su casa para que la cámara así mismo porque se había parado en otro lado le dan con la banda de música. Pero yo espero que el general, el general Ten, que hace muy buen trabajo, resuelva eso de la mejor manera. 809 725 0505 ahí están los números. El director de la policía ahí también dice, considera un hecho aislado, agresión de agentes a cardiólogos. Debemos tener cuidado, señores, tanto los ciudadanos como los policías. Hay que dejar la persona, la persona tiene que hablar. Hello, buenas. Hello. ¿Cómo estás ¿Tú? tú? Bendiciones Dios para usted, no ¿Cómo, ¿cómo está Ya ve retorno. Hello. Sí, Julio César de Pimentel. Pues bien, tanto los agentes como los ciudadanos, porque a veces hay ciudadanos, en este, no estoy diciendo que en este caso hay ciudadanos a veces que, que no se no dejan, no, no, no, se ponen brutos de una vez, como dice, Se ponen brutos y no dejan que el oficial haga su trabajo. Si usted no tiene hecho, tiene sospecha, yo siempre lo he dicho. Usted esté tranquilo, que si se pone bruto le van a dar y lo llevan a en, en, en que se lo lleven sin golpe, no me no. Eh, ¿Usted caiga papeles en la persona suya? No, bueno, ah. mi persona con los dos pies si Ah, que usted no tiene... ok